Pero esto que estás diciendo es sumamente importante. No es una pavadita. Está, te estás dando cuenta que estás pensando lo que va a ser tu hijo, tu mamá, tu marido, y vos sos el último caramelo de, del tarro. Sí, pero además no sos la única que le pasa a esto. No es que... Es una loquita que no sabe qué quiere para sí misma y ahora se está dando cuenta que puede pensar... En programar su día a día en vez de vivir en función de lo que los demás necesitan. Claro, no sos la única la única loquita. A todos nos ha pasado porque todos todos venimos de ese tipo de ecosistema donde vivimos pendiente del otro, pendiente de papá, pendiente de si la tía se, se escabió o no se escabió, pendiente de si mi hermano se drogó o no, si viene falopeado, si, si, si lo pisa un auto... Todos vivimos pendientes del otro, todo el tiempo mirando hacia los demás, hacia afuera. ¿No? A ver si mi marido viene alcoholizado, a ver, lo vamos a olfatear. A ver si está, ah, si está alcoholizado, si está alcoholizado, si no está alcoholizado, está todo bien. Y si está alcoholizado, mejor no, no nos acerquemos, no nos no molestemos. Entonces, es obvio que arrastramos eso a nuestra vida adulta y ahora que nos vamos dando cuenta que podemos hacer algo ok, ¿por dónde empiezo? hay que curar la codependencia bueno, empezamos por una fucking cosa vamos a ver qué quiero para mí ahora en estas fiestas qué quiero para mí esta semana qué quiero hacer yo cuando me vaya de vacaciones qué quiero hacer este, esta hora qué quiero hacer para mí no es menor no es menor es sumamente importante eso porque empezás a vivir tu vida y dejas a los demás que vivan la suya